y <tose> eh, la gente he en un nuevo vídeo traigo un vídeo de un turno eh, tenéis aquí de fondo una una arena que jugué ayer eh, y bueno quiero contaros una cosita en este en este vídeo y es que eh, bueno he estado últimamente pues un poco inactivo más que nada porque tengo cosas de la universidad y demás que hacer, pero bueno, eh, nada, eh, era más que nada para deciros que voy a intentar eh, traer algunos vídeos otra vez más a menudo porque la verdad es que estoy dejando muy un poquito de lado el canal y quiero intentar hacer eh, una sección la cual va a tratar de de mods los cuales han ido metiendo han metido un montón de nuevos mods en un turno en los cuales no he visto y quería ver si si podía salir bien esta, esta nueva versión eh, también eh, he pensado en ponerme a a darle un poco más de vidilla al otro canal ya que bueno la otra en plan mis otros amigos de LC no, no aportan ningún contenido yo tengo que aportar de todo pero bueno lo intentaré llevar más o menos y si encuentro a, a gente que pueda intentar grabar para un tournet es pues bueno lo, lo intentaré meter eh, qué más bueno también he pensado en traer algún nuevo juego porque eh, tanto un turno y tanto un turno llega a un punto en el que se satura, no estoy jugando todo el rato un turno eh, últimamente estoy jugando también algo en counter la cual soy malísimo pero bueno ahí está y, y bueno quería ver a ver si puedo encontrar algún otro juego así chulo para, para traer eh, pero siempre obviamente teniendo en cuenta que, que un turno es el juego principal del canal y bueno, en sí, no, no mucho más, era un vídeo en el que quería, pues eso, comentar estas cositas nada más Y a ver, a ver qué me decís, a ver qué me proponéis Quiero, a lo mejor, me han dicho, de de ponerme a jugar al Ark, el juego de los dinosaurios. La cosa es que a mí, ese juego, no sé yo si me gusta mucho porque el plan es, es es estilo un túnel pero con un dinosaurio no sé me parece un juego que que no me atrae tanto yo prefiero ya sabéis que el pvp en, en sí contra gente y el arc me parece a mí que lo que lleva más es pegarte con dinosaurios y demás así que no sé no sé, eh, recomendarme algunos juegos así que queráis ver y que os puedan, y que os puedan gustar. Y ya yo iré, iré viendo. También intentaré eh, traer algo de counter. Eh, lo que me falta después eso mejorar un poco porque soy muy malo. Es que soy muy malo en el counter, la verdad. Eh, pero bueno, a lo mejor intento traer algo de counter también. Y, y no sé. Y a lo mejor alguna, alguna serie así, random, otra vez. Eh, que se echa de menos. Que, que vea por ahí Que pueda grabar Y no mucho más Simplemente era eso De recomendarme A ver qué, qué opináis vosotros Que me puede estar bien y, y eso No No quiero tampoco Algo así Que se separe mucho del canal eh, Quiero juegos de eso pues Generalmente Shooter y demás Pero bueno Siempre que, que yo vea que a lo mejor el juego me gusta, me, plan me vale. Podéis, podéis poner, podéis poner cualquier, cualquier ejemplo que se os ocurra y en plan que os gustaría ver, a ver cómo, cómo lo juego y tal. Y, y poco más. Bueno, pues nada, eso sería todo. Espero que de os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un turnet o de cualquier otra cosa, ya sabéis darle like y yo os lo traeré, así que no os que ver este capítulo, espero que haya gustado, y adiós.